energías, buenas vibras, buenas ondas, ¿Por Hoy qué es no? viernes, así que necesitamos energía. Ay, a ver, ¿cómo nos armonizamos para encarar el fin de semana? Marta, Mamani, buen día. Buen día, buen día, Naomi, buen día, Carlitos, buen día a toda la audiencia de LB7. Acá estamos con toda la buena onda, buena energía, y hoy sí, hoy es viernes y, y, y el cuerpo y el espíritu lo sabe, diría yo. Uh -huh. Porque tenemos que estar así, a full, a mil, ¿sí? Proyectando, visualizando Creando Todo, todo lo mejor Y bueno, y como venimos siempre O sea, seguimos hablando De la ley de atracción Todo lo que creemos, lo creamos Y atraemos, estamos todo el tiempo Atrayendo cosas Así como yo puedo atraer cosas buenas También con mi mala vibra puedo atraer Mala energía Ojo a esto, tengo que tener mucho cuidado Con mis pensamientos La mente crea todo Así, así de simple, la mente crea todo. Entonces, eh, tengo que seguir manifestando en positivo, pero hoy voy a hablar de un método que es el método del susurro. Ustedes dirán, ¿qué es el método del susurro? O sea, lo habrán escuchado nombrar, algunos sí, otros no, pero bueno. ¿Qué es el método del susurro? Es un método, a través de la ley de atracción, voy a poder llegar, muchas veces hasta a otra persona. Si yo deseo conquistar el amor de alguien, o estoy por ahí un poquito disgustado con alguien, sí. o quiero conseguir hablar con el jefe también, y que eh, una me haga una propuesta diferente, o que tenga algo mejor, un, un sueldo mejor también, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar así, en positivo, sí? Voy a realizar este método, creo ¿Cómo, ¿Cómo debo hacer? A veces, como dije, anhelamos cosas y lo vemos tan tan imposible y por ahí se nos hace un poco más fácil con estos métodos. Se realiza antes de dormir. O sea, no importa el horario en que yo duermo, por ahí mucha gente trabaja en la noche, duerme de día. Bueno, en cualquier horario en que yo pueda descansar, pueda dormir, puedo realizar este método se realiza antes de dormir, en ese horario tiene que ser sí o sí, es donde el cerebro está más susceptible, donde yo puedo eh, armonizarme mejor, sí, entonces cómo se realiza, tengo que imaginar lo que quiero lograr, o sea, si es a la otra persona puede ser un amor, puede ser un jefe, eh, un amigo con el que esté disgustado, con con alguien que yo quiera decirle algo y pueda imaginar algo, proyectar algo positivo, sí. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que, voy a imaginar a esta persona, si ¿sí? voy a visualizarla primero, voy a entrar en un estado de relajación mental, espiritual, todo, tratar de calmar todo, todo el movimiento del día, de eh, todo lo que estuve realizando, lo dejo de lado. Si ¿Sí? me voy a concentrar únicamente en esto en esa persona, en la persona a la que yo quiero hablarle, y voy a expresarle todo lo que yo siento. Voy a todo, visualizar... ¿Todo eso con el, con, el, con, el, o sea, con el pensamiento hay que visualizarlo, Marta? Yo me, me concentro claro. en una persona, ¿no? ¿Y, sí, sí. y, y, y, y ¿qué, qué hago con mi pensamiento? digo algún, ¿Menciono algo? Claro, yo voy a visualizarlo primero. Voy a hacerle cuenta que yo estoy al frente, al frente de esa persona. Y le voy a empezar a decir lo que yo quiero O sea, pero voy a lograr que esa persona llame eh, mi atención Que me pueda mirar a los ojos Y ahí sí, me voy acercando Todo con la imaginación, ¿sí? Voy a acercarme y le voy a susurrar al oído Pero lo que tengo que lograr es ver que la persona Haga el movimiento de un sí con su cabeza O sea, que está aceptando lo que yo le digo Ejemplo, si yo quiero... Conquistar a alguien, voy a decir El nombre de apellido, fulanito de tal Estoy acá para decirte Tal cosa, para expresarte Lo que yo quiero Y lo voy a ver como que lo acepta Y se hace realidad sí o sea Yo tengo que lograr mentalmente Que esta persona me acepte con un sí okay. Un sí, que yo lo vea Que su cabeza me diga un sí Ahí Bien. le hablo ¿sí? y, le, y le puedo decir Hasta tres veces lo que yo quiero lo voy a repetir, repetir y repetir, ¿sí? Esto lo tengo que tener tan aceptado como que la persona ya me dio en sí que así será, o sea, la persona me está... les aseguro que cuando ustedes lo hagan van a ver resultados, ¿sí? Bien. Porque lo digo por experiencia propia, si yo quiero hablar con alguien y seguro al otro día o durante esos días esa persona se acerca, me habla y... Me propone lo que lo que yo pensé, así. No no es tanto tan tampoco tan centrado en el amor, ¿sí? Como les dije, puede ser un jefe, un amigo, eh, por ahí estamos disgustados con algún padre, madre, todo todo esto, ¿sí? Lo puedo lograr con la ley de atracción. Uh -huh. Como dijimos, todo lo que uh -huh. pensamos lo creamos y lo conseguimos. Bien. Así es. Bien. Y en, ahí sí, ya lo puedo dar como aceptado pero lo tengo que hacer durante, por lo menos, tres noches como mínimo. Tres noches. Sí, Seguidas. Tres noches seguidas como mínimo. Y de ahí lo voy extendiendo, o sea, si no me da resultado, lo voy haciendo como más fuerte. Como Voy entrando cada vez más en esos pensamientos, y así voy a ir llegando a esa persona, hasta que obtenga un sí, un sí verdadero y real. Sí. Y, si, y si, si la respuesta es un no, ¿qué hacemos? Bueno, pero si usted no está diciendo Esa que es un no sí. No, pero viste Obviamente que a veces va, uno, uno, uno a un... Yo creo que si no, si no Si es laboral, bueno, es otro tema Pero por ahí si es por, con alguien mmm, Claro, por ahí no Decís que no quiere, que no quiere Si no, no, le si no, ya, si o no algo es, sí. no tiene que ser Para mí a veces, si no es, no tiene que ser Claro Por ejemplo, si, si yo eh, lo que lo que tengo que lograr antes de realizar el pedido es que sí. la persona me dé un sí ah, claro, okay, claro que sea okay. oh. una positivo. señal de avance si no, no eh, perfecto claro, cuando la persona realmente acepte, yo vea que me acepta y que sí. con la cabeza me hace ese sí, me confirma el sí ahí sí debo llegar con la petición antes de eso no o sea, no, no puedo no imaginarme ese okay. sí y, y pedir y okay, sí, así que si yo voy por él porque me va a decir no o dudando, más vale no lo hago. Okay, ¿sí? perfecto. Eh, tengo que estar seguro que la persona me dio el ok. Bien, y, ahí ahí, va a... y ahí te tiras a la pirámide. Claro, la <risa> exactamente, exactamente. <risa> bueno, y, está... y obviamente va a ser un sí. Bien, va, hay que, hay que ir por el sí, sí. Sí. sí. Tenemos, son 8 sí, de la sí. mañana, 2 minutos. Una recomendación más, sí. Bueno, aquí estamos hablando de ley de atracción. O sea, ¿qué es? debo atraer pero a través de la acción no es que yo me voy a voy a pensar así un poquito en, en eso y me siento a esperar que las cosas se den. no yo tengo que visualizar proyectar eh, hacer de cuenta que todo está realizado si, si no es así no somos ley de atracción okay. ¿por qué? porque es Atraer con la acción, o sea, acción, el pensamiento de actuar, de, de llegar ahí y tener ese resultado positivo. Uh -huh. Ante cualquier cosa, puede ser un amor, como les dije, lo que yo quiera conseguir, ¿sí? un trabajo, ¿por qué no? Eh, o sea, bueno. Si Yo tengo una entrevista y necesito hablarle a ese jefe y, y aceptar ese sí, bueno, lo voy haciendo, ¿sí? Eh, es a donde yo quiera llegar y lograr, exactamente así. Si voy con el no, ya directamente no lo hago. Marta, sí, para aquellos es que okay. nos estén escuchando, eh, pueden sí. seguirte en Facebook y pueden llamarte también por teléfono para alguna consulta. Exactamente. En Facebook me pueden buscar en la página Buenas Energías con Marta Mamani, hacer consultas, eh, proponer temas, Bien. dudas que tengan sobre algún tema al que hayamos hablado o... Cualquier duda que tengan. Si no, se pueden comunicar al 3815 227766. 66 77 381 66. Ah, 66, 6, perfecto. 66. 3815 sí, sí. 22 66 Exactamente, perfecto. así. Perfecto. Ahí perfecto. pueden comunicarse directamente conmigo, ¿sí? Bárbaro, y Marta. Y vamos a seguir creando así. Y Muy bien que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muy, muy positivo para todos. Y me voy a gracias. concentrar en sí. Sí. vamos sí. claro, por esto. Sí. El no, ya está. O sea, Bien. Ya fue. Bien. Ahora gracias. Vamos por el sí. Vamos por el sí. Me encantó. Gracias, Marta Mamaní. Muchas gracias. Gracias. Excelente fin de semana.